Hola, soy Gochone, aquí me pilláis yendo a trabajar. Os voy a decir algo que os va a resultar extraño. Me encanta mi trabajo. Es más, os diría que más que una profesión es una pasión. Llevo muchos años ejerciéndola y no la cambiaría por nada. ¿Hay momentos difíciles? Pues sí. Pero como en cualquier otro sector, hay que estar en constante renovación, innovar y actualizarse lo más posible. Bueno, yo ya he llegado y aún no os he dicho a qué me dedico. Bueno, pues soy comerciante y tengo una tienda de moda mujer